Hoy traemos invitados adicionales Madre mía, a los que solemos no ha estar es habitualmente. tanta gente en este estudio desde hace pues casi dos años Y yo, y yo estoy exultante Tú y el resto de gente que estamos aquí creo Porque eh, Arrachaldeón y Íñigo Sendino Arrachaldeón Como siempre estamos contigo Pero además nos acompañan hoy Arrachaldeón Borjarbosa Muy buenos muchachos y, por último, la sorpresita del siglo, que bueno, creo que se está viendo o no. Claro. Ahí está, es que ahora León la... Íñigo Fernández. Muy buenas. He ¡Ha vuelto, vuelto el becario! ¡A dobe? Becario sí, venga, va. Becario sí, porque Estamos. esto no es el chiringuito de jugones. Esto, eh, te digo que, al contrario que tú, él sí sabe dónde está la cámara. O sea, eh, eh, a ver, él sabe dónde está la cámara. Yo ver, sé dónde bueno. está la cámara, otra cosa es que le haga caso. Eso. Efectivamente. Otra eh, cosa es que eh, le haga eh, caso. Pues, pues, eh, voy a subir una botita. lo importante. ¿Qué haces? ¿Qué? A ver qué toca sí, vale, ¿Ya, ya te la están es liando ese, ese, ah, ese, ese, ese, está, Sube está. ahí, sube ahí, ahí, sube vale, ahí. Perfecto. Perfecto. Eh, perfecto, ¿comentamos lo que, lo que se nos viene hoy encima o qué? Pues habrá qué, vale. ver, digo yo porque si no, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues eso tendrá que decirnos lo primero con, con la debida entrada, ¿no? Espera, ¿qué, qué color era yo? El azul <risa> <risa> Sí, tú siempre eres el azul <risa> Perfecto Hoy en Gaming Room Comentaremos la actualidad incluyendo el nuevo Forza Horizon la nueva serie de Netflix, Arcane Y la beta de Elden Ring, entre otras. Y entrevistaremos a Gonzalo y a Virginia de Path Games, creadores de Insomnis Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Empezamos hablando, como ya hemos comentado en la introducción, de la nueva obra de arte de las carreras eh, AK Forza Horizon 5. Creo ¿Qué que, sabéis de este juego? Creo que hay alguien que te ha oído. Hay alguien que me ha oído. Hay alguien que te ha oído y ha aparecido... Ahí ya ven que he movido, porque efectivamente, eh, Iñigo ha dicho que en este estudio no estábamos eh, tanta gente desde hace dos años. Correcto. Efectivamente, en este estudio físicamente, pero aparte de estar los cuatro que estamos ahora mismo haciendo este nuestro querido gaming room, o sea, con ¿sabes? la falta de Gorka Villalba porque no ha podido venir hoy... Perdona, eh, también está producción en el chat. También está producción en el ¿También chat. También está Assof Demon 22, ¿qué no hombre! ¡Se <risa> ha venido! No ha podido venir, pero... Eh, a cambio, os traemos también a una personita que estuvo con nosotros comentando el E3. ¿Quién de todos puede ser? ¿Quién será, Como, será? como vinieron 400 personas... <risa> Vamos, 400. Mi voz apareció por ahí también. También. ¿También? Buenas tardes, Salvador29. Bu muy buenas a todos, eh, gente. ¿Qué tal? Venimos eh, aquí con Salva para comentar el nuevo Forza Horizon 5. Porque, de hecho, efectivamente, eh, tanto en el E3 como cuando se presentó posteriormente, en verano, que hemos tenido 800, conferencias, presentaciones, charlas, lo que sea. Eh, estuvimos mirándolo y la cara de este hombre... Al ver que se presentaba el juego, solo, sí, era, sí, equiparable, eh, poema, solo el era equiparable a, a qué otro juego que se presentó también, creo que el Gran Turismo, lo nuevo del Gran Turismo. No, no Among Us. <risa> no por Dios. Among Us. <risa> <risa> Among Us. Among Us, que precisamente lo comentamos en el anterior programa, creo que fue el, el tema de la nueva actualización y tal. Eh, sí. Bueno, metiéndonos en, en estos temas. El Forza Horizon 5, nuevo videojuego de carreras. Eh, el nuevo Forza, básicamente. En una semana ha superado los 8 millones de jugadores. Qué y guay. en el acceso previo ya contaba con un millón de ellos. Vaya, por Dios. Es hasta la fecha el mejor lanzamiento de Xbox Game Studios y el mejor lanzamiento del Game Pass. Porque sí, porque desde el día 0 se podía jugar en el Game Pass. Eh, ¿Qué habéis escuchado acerca de este juego? Uh, a ver, yo entre poco y nada, pero ya, ya conocía gente que era un fan de los anteriores Forza Horizon y era ya flipar con gráficos hace cinco años. Y eso es lo que más me, con lo que más me quedo de, de este juego. No, no lo he probado, me gustaría, pero yo no tengo Xbox, así que... Ah, es no, de No tiene, tiene, el... tienes papeza igualmente eh, Con esta patata yo no puedo, no puedo tirar, Por favor o sea. <risa> Con la patata de 128 kilos de bueno, no bien. No hablamos de esta mierda, es lo único que tengo en casa Por favor yo, yo debo decir lo mismo, pintaza de juego, pero claro, a falta de un PC competitivo y como no soy de Xbox sino que tengo la Play, pues eh, ahora mismo estoy dándole caña a los que lo petan en la Play, que es el, el Gran Turismo Sport sobre todo, y, y el Formula One por la, por la adicción que le tengo, más claro. que nada. Así que no soy el más apropiado para darle una review. Bueno, eh, Yo... Íñigo, sabemos que el único juego de carreras que conoces es el Mario Kart, pero algo que se pasa al respecto... El Trackmanía. Correcto. Yo lo único que sé es que aquí está también Aitor Marañón que dice, grande becario. ¡Ole! Hey, ¡Es Aitor! Y que, eh, el señor que el señor que sacó una tarjeta en un partido, creo que están hablando de ti Sí, sí, probablemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más de una pasa? y más de dos. Oye, ¿qué pasa? ¿El árbitro pues sacas tarjetas en un partido? Perfecto. Yo, efectivamente, era todo lo que tenía que aportar sobre un juego de carreras, que es leer el chat. Cada vez que me preguntes algo de lo que no sé, yo leo el chat y ya está. Salva, ¿tú qué tienes para comentarnos? Pues que... Que yo tampoco he podido jugar al Forza, Horizon, al Forza Horizon 5 porque mi tarjeta gráfica es una GT 1030. Ah, wow. Con eso no digo nada no na y lo digo todo. Cabe mencionar que eh, los requisitos mínimos es una gráfica de 2 GB de VRAM y los requisitos recomendados es una de 4. Siendo sí, sí. recomendados un i5 de, de octava. Eh, cosa que yo cumplo una de las dos, porque en el portátil tengo un i5 de octava, pero tengo una 1050, es decir, 2 GB de VRAM. Y aquí tengo un i5 de segunda, pero una 1050 Ti, 4 GB de VRAM. Entonces, eh, si puedes fusionarlos bien, si no, no. De todas maneras, aún así he podido probarlo, eh, con lo que digamos viene a ser hoy en día una patata, te puedo asegurar que se puede jugar bien. Y los gráficos los vas a jugar en bajos, y los gráficos en bajos parece ultra. No, es una broma. Eh, como detallito también, al principio se ofrecen, que esto lo conocerás tú también, Borja, si has dicho que sueles jugar juegos de coches, que se te suelen ofrecer varios coches a elegir, y tú eliges uno de ellos. Vale, pues eh, una de las cosas que vas a notar es... Que son de categorías diferentes. Es decir, se te ofrece un coche que es más. Eh, bueno, es más, no, es un Corvette. Otro que es eh, un coche estilo 4x4, Off-Road. Y el otro que es el Supra 90, el nuevo. Uh -huh. Y claro, te van a elegir, pero tú dices, coño, son categorías diferentes. ¿En base a qué elijo, Pues eliges uno de ellos y te dicen: Sí, te gusta. Perfecto. Te envío los otros dos al garaje. Oh, yeah. Entonces tienes los tres. Muy bien. Y sí. sin hacer nada, en 20 minutos consigues 5 totales. Bueno. Tengo no, un BMW no sé de 2012 y un juego de rally. Y un coche de rallies. 5 de 700, 800 coches cada gran. Por lo menos, joder. pero uy, casi me toca el. el ¿Cómo era este? Eh. Joder. Eh, creo, que, creo que era el Huracán. Creo que este el Huracán. Sea, casi me toca el Huracán. En la ruleta, porque tienes ruleta que cada vez que subes de nivel te dan una tirada y luego no sé cada cuándo te dan. Pero también lo mismo. Eh, luego, en base a gráficos, pues eso. O sea, comparable en su misma línea con cosas como el Dirt 5 de rallies, nuevo también. O, bueno, tampoco tanto. Eh, o, no sé. Es que es, que, es que es su propio género, en verdad. Es precioso, verdaderamente. Y Literal. en el tutorial, es uno de los mejores que he visto para coches de carreras. Porque lo que hace es te suelta en un sitio, eh, en, desde un avión, entonces depende ah. de cuál, pues te lanza en el helicóptero, en plan en el helicóptero no, te lanza en paracaídas o te suelta al suelo directamente. Y, y te dice que vayas a un sitio, vas a un sitio, sueltas el coche y te saca de del avión otro coche. Entonces pruebas varios géneros. Eh, se prueban, como lo vimos en el tráiler, ¿te acuerdas, Alba? Eh, sí. Que se prueban sí. efectivamente varios géneros. Pues pruebas eh, un coche estilo rally, es un Porsche, que de hecho te manda por la selva y tal. Luego pruebas el off-road sí. de 4x4, eh, uh -huh. tirándote por un monte, no es una broma. Sí. Ese plan, sí, carretera, carretera, ¿para qué? ¿Para qué? Estás en medio de la carretera y te dice, siga el coche y el coche salta a un precipicio y dices, pues vale, Pues nada. voy, yo también. Acabo de <risa> caer un avión, o sea, ¿qué, qué haces, eh? <risa> <risa> Y luego lo último que te, que te deja ya probar es una MG que te pilla los 380 sin despeinarse y te manda a un circuito, básicamente, ya está. Vale, vaya por Dios Literalmente, es, es un juego precioso de verdad eh, sí. Entonces, expectativas muy altas Tiempos de carga, si tienes una patata Pues son bastante high, la verdad Y tiene algunos errores que tiene que pulir Pero a ver, el juego se lanzó hace nada Así que, ni tan mal Y más allá de eso, no mucho más que comentar eh, Yo creo que es la próxima generación de, de juegos de carreras o sea Totalmente de acuerdo Que siempre dices, ¿no? De aquí siempre se puede mejorar A ver cuánto A ver cuánto no. Habrá que ver el Gran Turismo 7 y el Forza 8. ¿El, habrá que ver el Gran Turismo 7 el, el, Forza, el Forza 8, bueno, ya te está haciendo creo que el iPhone 42. ¿El iPhone 42 no, o sea, yo creo que está bastante cercano el Forza, el Forza 8. Digo, ya se, ya se lanzó trailer y todo. Bueno, eh, habrá que ver que se nos presenta. Eh, hasta entonces seguiremos con, con los juguitos de carreras como este intentando que no mueran nuestras patatas. <risa> Entiendo que durante esta temporada el objetivo es conseguir hacer un streaming de, de tú jugando a ese juego. Eh, a poder con, ser con, con, volante. Un, con volante bueno creo creo que estás hablando oh. un poquito alto creo eh, igual igual un poquito demasiado destruir? espérate <ríe> vamos a hablar con producción no eh, si, Esto si, es un secreto si. ¿Qué es que, si tu ordenador lo mueve el ordenador lo mueve le cuesta pero lo mueve el, el lo volante lo pone él o sea el volante guys, eh, Borja tiene la cara de yo pongo el volante ¿Sí? yo pongo si el volante. tú me das minutos de entretenimiento guys, además que pone, o sea, si el Forza si el Forza Horizon 5 aún así opinamos que es un poco así el Game Pass también incluye el 4 Así que ahí está el 4. El 4 sí que debería correrlo a medios y no tener yo, dos minutos de delay. Yo, la verdad. Yo, yo sí que he podido jugar al 4. Y es similar al 5, o sea, una pasada de juego. ¿En la GT 1030 o en la 710 si es que tenías previamente? En una Xbox One. ¡Dios! Así sí, así sí. Sí, sí, sí. En verdad yo creo que lo mejor para estos casos es jugar en una consola, porque como se optimizan los juegos a la consola y no tu ordenador al juego... Pues... No corres ese riesgo. Efectivamente. Mm. Así que, sí, que pero te, cuenta, sí. sí, pero tengo entendido que en, las, en la Xbox One el Forza Horizon 5 corre a 30. A 30 no FPS. me digas eso. Sí. Bueno. Pues yo, yo no creo, que en, creo que en la Play casi todo corre a 60, casi todo. Juraría. En la Play 4. En, que mismo, que... ¿no? en la Play 4, sí, sí, sí, en la 4. Coño, en la 5 ya te vas a los 120. ¿A 120? ¿Para qué? Depende de cuándo sí? Eh, sí. La mayoría suelen ser 80, pero te vas a los 120, creo. ¿Para pa si pa qué? Es... Pregunta alguien de ahí, ¿para qué? pues, ¿pa qué? pues, pero, pues, tío, ¿pa qué? pues ¿Para qué? Para, ¿Para poder, para poder ponerle una pantalla de 144? ¡Párate! Espera, espera párate párate que también se ha suscrito Aitor y a mí no, nadie aquí, me ha dicho no, nada no, no no no es que yo, yo estaba intentando meter baza y aquí tenemos una faena en el chat que se nos está acumulando Ma, vale que a ver si, Íñigo tú eres si, el, el encargado de esa tira que si Perky Place 41 dice Magnavox grande primera vez que participa en el chat que si Aitor mal se ha suscrito que si dice que eh, le pague su pase a la Fanan Sirius que <risa> se, se, se ha suscrito pero a la cambio de no aseguro nada de es Que, que forma si Samu tiene atención. poca luz en la habitación, ¿qué está pasando hoy? O sea, hoy tenemos Vamos. un chat. Mira, no, lo peor de todo. Que es tenemos nueve vivo. No, no, lo peor de todo es que yo pongo esta cámara y en cualquier momento el becario está tapado por el chat. O sea, <risa> maravilloso. Es verdad, es, es el becario con letras. El becario, el becario con letras. Todas Todas locas, Todas locas Voy a, taparle. Voy a taparle Venga, tú puedes no vale De hecho, no si lo pongo... Aquí. Mira, ahí, ahí, Hola. ahí estás olé, bueno. Pues habiendo Madre mía. habiendo comentado ya el Forza Creo que pasamos a lo siguiente que, que nos viene también cargadito de sorpresas Joder, qué fin de semana te vienen cositas Estamos muteados no, no he estoy... no, estado no, Perfecto ¿Qué más da? Bueno, eh, vale, pues no, no, mira no. Esto, Lo hacemos, lo hacemos yo, en este yo, yo, yo iba a explicarlo Yo iba a explicar lo que iba a decir pues, yo, Explícalo, venga Porque menudo fin de semana Vamos a hablar de podcasting Y de movidas muy bonitas Este fin de semana se han celebrado Las decimoquintas jornadas nacionales De podcasting en Gijón En La Laboral En un sitio maravilloso eh, Un edificio estupendo de cagarse Literalmente eh, muy bonito todo yo he ido he disfrutado del evento en cuestión muy bonito todo eh, reconocimiento especial a eh, Gor Cartaza de a la velocidad absurda y en otros podcasts que eh, se curró el tema de los directos y que mm, se curró también junto con su equipo de a la velocidad absurda un directazo una cosa terrible o sea mm, para verlo también hubo un taller muy bonito hecho por mí sobre cómo grabar podcast en directo, <risa> por cualquier razón, y bueno, spam. también hubo otros, otros eh, contenidos que la verdad que estuvieron muy bien, o sea, en general todo muy bonito, para ser un evento de podcasting post-pandemia, pues bastante aforo, y además veníamos de la resaca de los premios al podgaming, que también son otro evento que lo que lo que lo crea, que lo hace una asociación muy bonita que es Game Elks y que la verdad es que yo lo que he tratado con ellos son gente estupenda y además están haciendo very good curro por fomentar el podcasting en concreto de videojuegos. Efectivamente eh, ¿y Recógeme por qué, la hora ¿por qué, comentamos, ¿Por qué comentamos aparte esto? Porque este año hemos participado nosotros, Gaming Room, en, en los premios No hemos ganado nada, y pero nos da hemos igual llevado un total de <risa> Cero premios Cero Participación Y ni siquiera hemos podido ir a la gala porque, sorpresa, eh, yo tenía cosas que hacer aquí que ¿Ir, si a no ¿Ir a la gala? Había dices? gala, estamos invitados a la gala Estábamos invitados a la gala Hombre, cualquiera que participase sí, estaba bueno. invitado a la gala Pero presencial o online Presencial presencial, ¿dónde? En Valencia. En Valencia. ¿Y por qué no me habéis ¿Por dicho? Sí, porque se enteró Pues ahora. porque estabas fuera. A ver, no, no, no. ¿Ha sido este fin de semana? Si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, bueno, sí. Si no me equivoco sí. A ver, que, a, ver, profesor, a, ver a ver, a ver. Señores del podcasting, pónganse de acuerdo. Si <risa> las jornadas nacionales de podcasting son en Gijón y los premios al podgaming son en Valencia, yo no PUC... Feura Res Bueno, te están pidiendo que inventes el teletransporte, ya está Efectivamente, chavales, nos hacemos TP a base, ya está Exacto, barra TP, barra TP Barra TP, TP a base, vale Entonces, ¿cuál es la cosa? Hemos tenido diferentes, perdón, diferentes patrocinadores En los premios, porque cada premio estaba patrocinado por empresas diferentes y este año es, literalmente ha sido el más novedoso de todos Hay nuevas categorías, hay nuevos premios, hay nuevas cosas Entonces, vamos a comentar ya, eh, así un poco por encima de los ganadores También hay que decir que ha habido más de 90 podcasts De gente muy pro qué bonito De gente muy muy pro qué bonito. Eh, y, por e y entre ellos nosotros Iba a decir, incluye a nosotros Entre eso. ellos nosotros eh, cabe, cabe resaltar yo creo, así como detalle Que es uno de los que yo creo más le puede sonar a la gente A pesar de que a vosotros os lo dudo A Fernanda a lo mejor le suena eh, joder, justo ahora no me sale el nombre. Eh, Borja Pavón. Sí, sí. sí Borja sí, sí, sí. Pavón. Sí, yo digo como justo como antes. yo he predecido. Ya <ríe> a, a Fernández. Vale, pues. Claro. Eh, una persona bastante relevante en, en el mundo de YouTube, España. Eh, conclusión, ganadores. Eh, teníamos dos categorías que eran del público. Mejor podcaster del público y mejor, post, eh, mejor podcaster del público. Uh -huh. Es decir, estos eran en los que nosotros os dijimos: Podéis ir a votar por Gaming Room. Vaya y vote. Vaya y bote eh, Ha ganado mejor podcast del público A Link to Podcast Y mejor podcaster Mandy Cotton De ILT Juegos uh -huh. Luego tenemos Podcast Revelación No entrábamos en esa categoría Por literalmente un Una pelo. temporada Una temporada Porque tenía que ser un podcast De menos de dos temporadas eh, Ha ganado Pixel Sonoro Mejor podcaster ma masculino En ecosaba Saba Payadia De Arqueología Nintendo Mejor edición calidad de sonido Gamel X uh -huh. Vaya En los premios de Game Melt, uh -huh. Gana Game Melt uh -huh. Uh -huh. Eh, no. Mejor podcaster femenina, Kaira De La Taberna del Androide Y mejor podcast profesional asociado a un medio digital, GTM Restart Ajá. Gente muy pro Muy, muy pro Mira, esta categoría me parece muy interesante Porque estamos siempre con la apoyada de los podcasts profesionales no son podcast los podcasts que hace la ser no son podcasts son radio mire señora que me da igual <risa> que <risa> si quiere bolsa sabes sí, <risa> o sea, tal cual. Eh, hacer una categoría aparte me parece bien porque si vas a premiar como mejor podcast un podcast de la cadena ser pues está como muy lejos precisamente por eso has hecho esto de podcast. entonces el mejor podcast normal dáselo a alguien así más humilde y luego haces mejor podcast profesional y le damos le... Iba cosa. a decir una burrada pero no. lo voy a... Mío, eh, Entonces, después de mejor podcast Profesional tenemos mejor conductor o conductora, que en este caso ha sido Rafa Valencia de Rejugando, y precisamente relacionado con eso, mejor podcast amateur independiente, Recole. que ha sido Rejugando también. ver, cole! Eh, luego, mejor podcast invitado, porque en cada en cada edición hay un podcast que no es de videojuegos, que es invitado. En este caso, el género invitado ha sido el cine y ha ganado un tal Alchemist uh -huh. y un premio honorífico a José de la Fuente. ¡Qué bonito! Así como de detalle. Entonces, eh, el año que viene estaremos aquí otra vez. Sí. Eso no es una pregunta. Eso es una afirmación. Así que también os traeremos los ganadores cuando los haya. ¿A cuántos de aquí os suena el Steam Deck? Que no es Steam Deck. El Steam Deck sí, hombre, por favor. El Steam Deck. Algo de Steam, ¿no? Ah, a mí, sí, a mí algo, sí. Algo, sí. El Steam Deck. ¿Qué es el Steam Deck? De... Levantas la mano. ¿Una consola hecha por Steam? No has levantado la mano. Perdón. Perdón. ¿Una consola hecha por Steam? No. A ver, sí. técnicamente no? sí, no, no. pero no. A ver, el Steam Deck realmente es una... ¿Móvil La... gaming? No, no es un móvil gaming. Es una Switch, nah, pero en nah, nah. ordenador. Efectivamente. Es una Switch, Es, es, una, es, una, es, una, es una Switch, Switch, Switch pero ahí, en perdón. ordenador. Ahí va yo, ahí va yo. Es una PS Vita, pero en ordenador. Es una no, no, no, PS Vita, pero en ordenador, sí. Efectivamente. Pero no es el primero de su género, ¿eh? Porque, no, no, no. Hubo uno, realmente. Ha antes... Pero salió mal. No salió del todo mal. Eso... Te lo tengo que de decir Pero sí que es cierto que no puedes competir con Valve Y lo comentamos o sea, lo comentamos Creo que en la temporada pasada o en la anterior No me acuerdo que había uno aparecido Pero básicamente el Steam Deck ha sido ya como Buah Steam Deck Conclusión, al pero, igual pero que... A ver, por, pero ¿por qué ha sido Buah Steam Deck? Porque a la gente le encanta comerle a Valve Porque ¿sabes? a la gente le encanta llevarse una Switch Pero teniendo un ordenador Porque yo también soy Yo, yo si quieres voy, cojo mi torre, la llevo al, al tren la pongo no, pero, ahí, mis dos no. kilos y medio, ¿qué dos kilos y medio? Cinco kilos y medio de torre, la enchufo a la corriente y me pongo a jugar que al no, cibercubo que, que tienes portátiles gaming muy bonitos y por un precio, ahora mismo no tan espectacular pero Sí, pero eh. ¿dónde juegas con un portátil gaming? Porque vas a necesitar un ratón inalámbrico y un teclado, depende del caso Vale, pero... Bien visto, decir? Este, bien visto Mira, ¿tú has escuchado ese chiste de podría ser cantante si no fuera por la voz? Pues esto es igual, la Switch podría ser grande si no fuera por Nintendo No, pero yo no hablo de la, no, no, Pero yo no hablo de la Switch Yo ahora mismo, estaba. de quien estaba hablando Era del, del concepto en sí y de los predecesores Porque yo creo que el tema es Esta va a tener relativo éxito Porque nos encanta... Que el señor Gabe Newell esté muy a gusto con su pasta Cada noche yo le rezo a Gabe Newell sí, Para que saque ¿verdad? nuevas skins del CSGO Que no cuesten 2.500 pavos sí, Yo ¿verdad? esperando un Half-Life 3 ah, No saldrá nunca creo, creo que puedes convertirte en hueso antes de que pases Convertirte en hueso, qué metáfora de verdad <risa> Eres un hueso Conclusión, eh, el Steam Deck eh, ¿Os suena algo Overwatch 2? De, de nada. Eh, hombre, ¿Overwatch has dicho? ¿Overwatch es? 2? Se anunció Overwatch hace 2. un año y pico y ya, ¿no? Vale, no pues a ver se, nada de... se ha retrasado otra vez. Me mejor... Bueno, pues... <risa> o sea, <si> no me <risa> <esperamos>. El <risa> método de Overwatch 2 es hacerte creer que existe Overwatch 2 y cada sí. tres meses retrasarlo a otros seis. ¿No, no era ese que le habían cambiado el nombre del anterior programa? Dijiste que no, no es, ese, ese el es Macri que le han cambiado el nombre, pero para el Overwatch normal, no para los... sí, el 2. Ah, vale, vale, Macri. pero, pero es, es lo mismo. Vale, ¿el Steam de aquí va a llegar en diciembre? Pues no, pues febrero de 2022. Eh, ...y febrero de 2022... ...y si quieres que ahora... ...espérate a 2023. Hombre, es que hay... ...hay una cuestión... ...que yo creo que es obvia... ...que es que... Eh, en, ...hola, semiconductores... ...hola, eh, shipping... ...o sea... Precisamente... Eh, ahora, ...ahora mismo sí. coger... ...y meter cualquier cosa... ...en un contenedor... ...y mandarlo de aquí... A Sudamérica es la de... Cuesta cinco veces más que hace un año. Sí. Eso es solo el transporte, ya sin contar el tema de la escasez de chips y de... Pues precisamente... Componentes. Precisamente alegan el retraso a la falta de componentes, que es la misma razón por la que el stock la velocidad a la que se están haciendo las playstation 5 también ha bajado pues precisamente todavía sí. más claro. sí, sí, sí, todavía más estaban en plan, no hay esto que playstation 5 pues ahora va a haber menos porque han reducido su producción en plan tres, en, en, en tres veces o algo así claro, es que, es que no se puede o al sea, 33% algo ya, tal, tal y como está el solo el movimiento de cosas ¿no? Ya, ya no te digo el fabricar cosas sino simplemente el que tú tengas una fábrica que te haga eh, transistores en el sur de China y la tengas que llevar a la India a que los monten con las placas base. La Salva está, está liando sufriendo para Bitcoin. encontrar una gráfica que, que sea. Salva está sufriendo para encontrar una gráfica que no sea una patata. Toca toca pasarse los juegos de mesa, toca pasarse sí. a las cartas. Toca, toca minear gráficas. No, no, no, no. espérate que también eres escasez de papel o sea que no te. No solo nos hemos cargado el mercado sino que nos hemos cargado también en la naturaleza. enhorabuena qué esperábamos y luego están todos estos en Glasgow diciendo no es que claro vamos a bajar las emisiones hasta un 1,5% y que, no sé. ¿What? venga vosotros tres que sois vosotros tres que sois eh, adultos responsables no como yo eh, ¿qué, qué, está, qué está pasando con la luz qué está, ¿qué está pasando con la luz pues no lo sé yo yo sé que en cuanto pueda voy a poner placas solares para no depender de ellos yo lo único que sé es que yo no voy a usar velas tío, tío. Vamos a hacer fotosíntesis por natalias. Salva que has dicho que no se te ha habido. Yo, yo usaré velas, tío, o sea, los son ¿Qué qué no sé más. No, tío, no, usa, usa las antorchas de los videojuegos que se pueden sí. mantener encendidas 3000 años. Sí, Entonces No las pongo. No sé, en cualquier parte se van a mantener encendidas 3000 años. El futuro bueno. es la solar, la renovable, es que lo he ido por ahí. No, no, no. El futuro no, es no, inexistente. No, no, no. El, el futuro es usar hámsteres. <risa> el futuro es una utopía. El, el futuro es la solar, salvo que sea de noche, Pablo Casado. <risa> <risa> ¿no? Siempre es de día en alguna parte, ¿no? <risa> Tienes que correr con el panel solar por todo el mundo. ¿Pero cómo vais a ir, pero cómo vais a ir al sol? Pues cuando sea de noche. Venga. La solar vale, transportada, vaya, la metes en un camión y... <risa> Bueno, eh, así como detalle también, después de este. No sé qué coño ha sido esto. Eh, se anunció la salida del Steam de que en julio, en julio de este 2021. Y se abrieron las reservas el 16 del mismo mes. Y el stock ya dijo, venga, hasta mañana. Eh, hay tres modelos disponibles. No traéis porque tus 128 gigas, aún así hay algo menor. Me estás increpando mucho. <risas> <risas> hay uno, hay uno, hay una edición de 64 gigas. Por... Que no te, no te entre el coz. No, eh, no, por 419 no, no, no, pavos. Una de 256 por 549 Nos saltamos la de 128 Y una de 512 por 679 pavos eh, Y como ya hemos dicho Es la, el mismo problema El tema de, de lo que acabamos de comentar eh, Que cuentan con ese programa, Playstation 5 o Xbox Series X Porque la S está en todas partes ¿Por qué? ¿Por qué no se vende? ¿Por qué no se vende? Porque es una patata Es decir, en eh, depende de qué versión de la S Ya no te cabe el co <risa> qué bien. El futuro son los videojuegos en streaming Macho, cómprate, eh, yo que sé Un Chromecast y juega en Stadia no, por favor, no, por favor, tres segundos de delay, no, no, no, Estadia no, está muerto. Stadia está muerto y Amazon Luna pues lo está no, más Yo no quiero yo jugar en nube, yo no quiero jugar en nube No, por no, favor, no, a ver, el, los servicios en streaming sí, el estilo PlayStation Now, el estilo el Game Pass, que es lo que tengo yo ahora Eso sí, pero eh, jugar de manera digital, no, y te explico por qué, en consolas, en consolas, en consolas, en consolas, en consolas Jugar de manera digital, de manera exclusivamente sí. digital, es decir, los juegos en digital no tener una edición física ah, del juego ah, ah, En consolas ah, Porque vos en ordenador en orden Eso es En ordenador Yo puedo eh, Descargarme Steam Y en Steam me compro X juego Y entonces yo luego voy a otro ordenador Descargo Steam Y me instalo el mismo juego Pero yo de una Xbox a otra No puedo migrar mi juego Entonces la pasta que le haya metido Ahí se queda Y si se me rompe la Xbox Ahí se queda O si se me rompe la Play Ahí se queda Y la Xbox Series S No tiene puerto de Plan de disco De Blu-ray Entonces <risa> yeah. Te vas sí. al suelo. Sí, es, sí. es algo que ya comentamos hace tiempo. El formato creo, físico que... sigue vivo. El formato físico va a seguir vivo hasta que los servicios de streaming se migren a las consolas. Y en Xbox ya está pasando. Yo creo que hay algo más entrañable que los discos en el formato físico. ¿Qué? Los manuales e instrucciones. <risa> los manuales e instrucciones. ¿Os acordáis los manuales e instrucciones antes de que fuesen un papelito de mierda? O sea, oh, yo, yo no bueno. leía, en su momento te, tuve un vicio A leerme una y otra vez El de el New Super Mario Bros. de la DS o sea, porque, ¿has, ¿Has hablado con alguien de eso? Eh, me acabo de dar cuenta de que no De hecho o sea, Ya que, no puedes sea, decir eso Después de 15 años yo no. no Santo cielo Impresionante Absolutamente impresionante Pero de verdad o sea, eh, Existen ya los servicios de streaming El Playstation Now El Xbox y Game Pass Pero hasta que El Game Pass sí Porque el Game Pass está teniendo Un auge muy potente Porque le están dando mucho eh, Mucha potencia a ello Pero el Playstation Now Hasta que no tenga más relevancia el formato físico gana Y gana siempre Porque además ¿A quién no le gusta Tener la cajetilla Ahí del juego? O incluso Si tienes una edición especial Las, las míticas Steelcase la, la, la, ca, la cajetilla es Sí, la, sí cajetilla. La, cajetilla. la cajetilla Ha sonado fumador La cajetilla, la cajetilla. No, pero bueno. ¿a, quién no, ¿A quién no le gusta Tener la steel case Bueno Las ediciones especiales Y toda la pesca al hombre misterioso, ya lleva dos. Lo sé, en el último año. Precisamente por eso te lo digo, por el hombre misterioso. Ori, misterioso, aparece. No sé qué quieres que te diga. Yo, la mitad de los juegos que me he comprado ahora mismo para la Play, son digitales. También es cierto que me los compré digitales porque estaban tirados de precio. Eso suele pasar. De hecho, es la manera de competir con el físico. Es la manera de competir con el formato físico. Es la manera de competir con el formato físico, poniendo los juegos estúpidamente baratos. Pues ya está. Es decir, un juego que no, el Dark Souls, te cuesta 25 pavos en físico. Venga, te lo pongo a 8. ¿Y por qué lo hacen? Porque sale rentable Y el día que hacerlos en streaming Salga más rentable Invertirán en ello eh, Por y favor si, por y si por Xbox favor, lo peta con el Game Pass Pues play, PlayStation irá detrás Sí, pero ¿Qué remedio? Sí, pero te renta más el Game Pass Por un motivo Porque puedes O sea, literalmente La opción de personalización Que tienes con eso Es brutal Porque tienes El Game Pass de PC El Game Pass de Xbox eh, El Gold El Ultimate El Subida y Media O sea, le están dando tanta relevancia Hay más formatos de Game Pass Que Xbox Ahora mismo Pero el PlayStation Out, ¿no, Tienes PlayStation Now Y hasta ahí Y además uh. eh, Hay ciertos juegos que no tienes ya. Y una de las cosas que tiene potente el Game Pass Que no tiene PlayStation Now Es lo de la salida inmediata de los juegos Es decir, sale el Forza Horizon 5 Supongamos que sale este viernes Este viernes, en el momento en el que salga Tú lo puedes descargar en el Game Pass es y espacio, en no Now, no. Es espacio no patrocinado por Microsoft <risa> Espacio no patrocinado por Microsoft Porque de hecho yo tengo la Play en casa <risa> Pero <risa> es que el Game Pass es muy bonito, de verdad Y además, hacen ofertitas especiales Que es la que me he pillado yo Que son 3 meses por 1 euro de vez en cuando Como tal, te cuesta un mes 10 pavos y hay veces en las que te hacen, venga, un mes, un euro y te regalo otros dos. Maldición. Y es lo que he hecho yo. Vaya, oh. pues nada. Tres meses Ahora, de Game Pass por un euro. ¿Qué a emplear, macho? <risa> Ahora que lo pienso. <risa> PlayStation ponte piso, piso. las pilas. Ahora que lo pienso, gente. Eh, ya para, esta, para estas alturas, la mayoría, de lo, la mayoría de los juegos que se dijeron que, que iban a salir. Que, que, que iban a salir para Game Passes el día uno, ya han salido. Claro. Eh, ¿qué tal? Claro. De hecho, es que eso es lo gracioso, que cuando hacen las presentaciones Xbox te pone. Played on Game Pass since day zero O algo así O day one sí, sí, vamos que... que desde el momento en el que salga Lo puedo jugar Entonces, ¿para qué coño te lo vas a comprar? No. El juego no, no, en, en físico es que ese es el no, tema Les haces un destrozo de Básicamente, es brutal Así que sí eh, Xbox GG's, Me quito el sombrero Que no tengo Y Playstation Ponte las pilas Tienes y... bueno, mientras, mientras hagáis que esta ready yo no desbuteo mi micrófono y se quita toda la ropa, que. A ver, eso era otro género de Twitch, ¿eh? Te digo. Ahí, eh... Bien, bien, bien. Las Hot Tubes venden. No, tengo... no continúes, que si no. <risa> no, no te no, ten cuidado, que aquí hay un abogado presenciando pornografía infantil. Que es lo peor. ¡Ja, <risa> En fin, esto no es legal. Eh, bien, bien. Yo, cambiemos de Sí, cambiemos de <risa> tema. Eh, Salva, te quedas para el resto de las noticias. Nos queda otra media hora de noticias. Así, sí, bien. sí, ¿por qué no? Va. Venga, va, Venga. ahí está. Salva sí. se apunta un tiroteo. Va, eh, sí. siguiente noticia. Te has ¿Perdón? quedado solísimo, solísimo. Da igual, jodido. da igual, porque sabes que lo gracioso es que la siguiente noticia efectivamente es un tiroteo. Desaparición del botón de dislike de YouTube. O sea, a ver qué tiene que ver ¿Qué Yo pensaba que, que, ver? que ibas a hablar de Estados Unidos o pues, del CSGO eh, Ahora entenderás, lo gracioso es esto Yo primero os voy a dar la teoría eh, Este sistema se ha aprobado a inicios de 2021 a mano de, los streamers, eh, o sea, a mano de los streamers A mano de los youtubers que daba Decidir si querían que se pudiese ver o no La cantidad de ambos, me gusta y no me gusta uh -huh. eh, Se puede seguir dando dislike Pero solo se van a ver la cantidad de likes No la de los dislikes Los dislikes los puede ver el creador de contenido En sus estadísticas, en, si, si le da la gana encima, Porque también lo puedes activar eh, se ha establecido la medida, supuestamente, y remarco el supuestamente Para frenar los ataques masivos de odio hacia los streamers mayormente pequeños Lo de las raids de odio de Twitch que comentamos hace poco, sí. el A Day of Twitch, lo mismo Y eh, de esta manera la gente, que es una de las pegas que ha puesto eh, Bastante gente, la gente no podrá guiarse acerca del valor de un vídeo por el ratio de likes-dislikes Pero como tal, cuando se probó la funcionalidad, esto tampoco supuso un cambio drástico Porque tú no te guías en base a eso, tú te guías en base a el contenido que estás buscando El streamer que es, puede que la cantidad de views Comentarios, ¿no? También o También puedes activar también. los comentarios ¿no? Pero bueno ver, eh, También los puedes activar Pero habitualmente vas En base al contenido que buscas Porque sí. ¿cuántos, ¿Cuántos de nosotros Hemos caído en Tutoriales de latinoamericanos? Todos vistos Todos vistos Es decir o sea... y, y te da igual Y es una persona que Tiene un micro de mierda Que no tiene cámara Y da igual Porque es lo que estás buscando es decir, no sé. eh, si estás buscando un gameplay de un juego, pues estás buscando Aparte un del de un título clickbait que luego te engaña en el vídeo y no era lo sí, que ¿no? pretendías hacer. ¿eh? Sí, pero, pero eso, tampoco, eso tampoco te lo quita lo de los likes y dislikes, o, porque sigue habiendo o, fangers por ahí. O, o, mejor, o mejor aún, los screamers. Hubo una, bueno. eh, hubo una época en bueno. donde se ponían vídeos screamers. Los jumpscares de toda la, toda la vida. No les, no les gustaba. En aquel entonces se llamaba dislike. screamer, ahora se llama jumpsker. que recuerdo. Y, y, y cuando veías que un vídeo tenía muchos dislikes o, o comentarios definiendo a screamers, sabías que ahí había un screamer. En fin, Ahora la gente ahora la gente es capaz de ponerlo con minutado En, en los comentarios En plan, eh, minuto 3-12, tápate ahora, ahora se puede aplicar sí, en sí, el minuto Sí, sí, sí, sí claro sí. Eh, Aparte de eso, venga, ahora se viene lo bonito ¿Verdaderamente pensáis que la medida Se ha establecido por esto ¿O es para no llevarse otros 18 millones de dislikes En el YouTube Rewind? Uh... <risa> Solo es una vez al año, ¿no? Y una vez al año se llevan 18 millones de dislikes Una vez al año no hace daño <ríe> Para y, ellos y, sí, y, créeme y, y en 2020 se rajaron, ¿eh? Claro, se en rajaron, 2020, 2020 se rajaron, sí, pero es que llevaban un año eh, Literalmente subía exponencialmente O sea, es como, la, sí. veías tú, YouTube Porque es YouTube, YouTube en YouTube, vale eh, YouTube Rewind, sí, no sé qué Tiene 2 millones de likes, dislikes 16 millones Vale y, y eso sigue subiendo, que es lo gracioso, o sea, es, es estúpido, es estúpido, pero verdaderamente pasa así eh, ¿Por qué? Pues porque dejaron de darle a la gente lo que quería Y en YouTube lo único que tienes que hacer, literalmente, lo único que tienes que hacer es darle a la gente lo que quiere Entonces, claro. ¿no le das a la gente lo que quiere? Pues la gente se te, se te va a quejar ¿Y la manera de quejarse en YouTube sí. cuál es? efectivamente Dislike Dislike, dislike. dislike. bueno eh, Entonces, ¿qué les faltaba muchas veces los memes? Y entonces, ¿qué fue la gente? Pasarse a Alec Molón ah, ¿Quién, sí. ¿Conocéis a Alec Molón? Sí, sí, sí Alec Alec Molón. ¿Por, ¿Por qué conocéis no? a Alec Molón? Por el rewind hispano MCC, sí. bueno, De pues hecho, ahora mismo buscas Youtube rewind, te lo digo literalmente porque lo acabo de probar Y te sale el primero eh, El rewind hispano de 2020 El segundo, el de 2019 El tercero, eh, el vídeo de 2021 Y luego ya así eso te sale el de 2018 de Youtube Lo más gracioso de todo Voy a hacer, por, en, por, por hacer la prueba Entra el de 2018, 3 millones de likes 19 millones de dislikes Buah. Uy, santo cielo <ríe> Ahí podrían dejar de, de hacerlo de Aquí, es que ha ¿eh? Aquí fue cuando la cagaron sí, eh, eso es, lo que la atención. es que ya de por sí esto, esto venía desde un poco atrás No tanto, porque tienes la prueba En el de 2015 hay 2 millones no 3 millones de likes y 218 mil dislikes No está tan mal Pero hubo ya un momento en el que uf uf Y de hecho, en el de 2019 fue en el que dijeron el YouTube Rewind del año pasado lo odiasteis todos, así que hemos venido a daros lo que os gusta. Una recopilación de los mejores momentos del año. 3,4 millones de likes, o sea, 9,5 millones de dislikes. La gente ni se molestó La gente ni se molestó, la gente dice, venga, o me das contenido bueno o me das contenido bueno o te cancelo de redes. Palantísima. Entonces, ¿hasta qué punto esto es para efectivamente evitarse las raíces de odio que por lo visto no han aparecido hasta ahora a pesar de que YouTube está en pie desde... ¿Cuándo? ¿2008? 2005. O sea, sí, sí. O pues sea yo, eh, nunca he, yo nunca he oído de raids de odio así como tal. En nunca. YouTube no. En YouTube no. Nunca porque no dar dislike no es significado de raids de odio. ¿Verdad, Íñigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad, Íñigo? Que el vídeo ¿Eh? más visto de Oscar Digital ¿Eh? es una cosa que tiene un ratio de 19% eh? de likes. Yo, yo, yo, yo no sé. Por cierto, en vez mi último vídeo. ¿Por qué no debes comprarte un móvil iPhone? No? <ríe> <ríe> El vídeo el con típico. más visitas de Oscar Digital es un vídeo que acumula cada semana como 200 os views doy, de... Os doy las cifras hoy, ahora mismo Danoslas Mientras lo hace, yo os voy comentando la historia Hicimos un vídeo en el no, que no, mientras, hacía... mientras lo hago, lee el chat y ahora comento yo Vale, lo mientras lo hace, voy a leer Porque el aquí, por ejemplo, PerkyPlays41 dice que Yo ahora... diría que si quitaran si quitaran lo de que no pudieras jugar con tus amigos Y pusiera el PlayStation Plus junto con el Now en un pack Vale, esto es lo de, lo de Play eh, PlayStation Plus junto con el Now en un pack yo creo que triunfarían yo creo que no por un motivo, porque poner el PlayStation Now y el Plus en un pack, básicamente es crear una Xbox Series S. Porque básicamente si tienes el Now, es todo mediante suscripción. Entonces, no necesitas verdaderamente el, el, los disquetes. Y, y el PlayStation ¿sabes Plus... Lo que debería, ¿Sabes lo que deberían hacer, PerkyPlays? Dejar deja de, deja de, de cobrar a la gente por el puto online. Eh, efectivamente, porque el PlayStation Plus Sí, sí que es verdad que dicen Sí, te regalamos Que de hecho es una cosa de que vamos a comentar después Sí, te regalamos eh, X juegos al mes Vale, me regalas un juego que es guay Y el resto son, no sé, patatas, por ejemplo eh, no Lo sé, es que es cada, cada mes te regalan uno de los indies de PlayStation Lo cual está muy gracioso Pero este mes no lo he visto Así que, PlayStation A la cara Ven aquí dime por qué eh, Y eso eh, Entonces no sé por qué no han regalado este año, o sea, este año, este mes, un indie, pero bueno, mmm, ellos verán lo que hacen. Eh, hasta entonces, os recordamos, de hecho, que uno de los últimos que ha salido, Insomnies, uno de los últimos juegos que ha salido, Insomnies gente a la que vamos a tener después, aquí mm -hmm. hablándonos mm -hmm. eh, de su juego y Íñigo, danos las cifras, ya de paso que ya estás A ver, eh, no, yo quería que leíes la opinión de, de Perky que Ah, que dice que, que a ella le parece que ha sido muy buena elección hacer eso, claro, ¿cuál? Lo de quitar el, el dislike en YouTube. Ah. Yo no estoy de acuerdo, tío con lo divertido que es eh, de, de, de, petarle a dislikes un vídeo, tío que es <risa> malo, que es biglip <risa> eh, claro, Salva, tío, salva, que ¿qué no que yo es no es... apoyo las likes de odio <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué raíz <risa> de odio? Si en es una mierda, es una mierda Oh, oh, oh. Venga, diga usted que sí, hombre. En fin eh, la, el dato, la cifra, os lo voy a decir. En los últimos. En los últimos. No, no, dime las totales. 28 días. Hemos tenido X mm, uh, x visualizaciones. De esas X visualizaciones eh, prácticamente tres eh, cuartos. Han sido en el vídeo. ¿Por qué no debes comprarte esto? Xiaomi Smart Sensor Set. Revido en español. Tenemos comentarios, tenemos <risa> comentarios. Y el total de visualizaciones, porque es público y eso lo puedo decir. Espera, espera, espera. Os lo voy a decir primero lo que, lo que vi yo la última vez. La última vez eran 5,5K. Sí, 5259. Vale, pues Efectivamente. ahí lo tienes ¿Qué, ¿Queréis que os lea los comentarios más? Eh, por no, favor. porque los comentarios se basan en gente Diciendo el la que no tiene ni puta idea de lo que está hablando básicamente <risa> Es no, todo así hay, hay algunos que se han puesto ahora muy eh, Proactivos y eh, Por ejemplo, Mrs. Gonzalo 1977 Dice, yo lo tengo y es buenísimo No solo para seguridad Sino por ejemplo para prender luces al pasar o llegar Y si se usa con Google asista. Y luego está él, hablas mierda brother <risa> <risa> <risa> este, No, este es bueno. Buenísimo. Pero una cosa, ¿tú, tú respondes a los comentarios o ellos mismos se van retroalimentando. No, no, pasamos, se van retroalimentando. pasamos de ellos. Es increíble. Se, ¿A va, sí? se van retroalimentando. Lo pues lo gracioso es que cuantas más visitas acumulas en un vídeo de odio, es la, gente, la gente te está buscando. Y la gente claro, te la está comentando. Claro. Y la gente te está dando, aunque sea dislike, siguen haciendo interacciones. Sí, ¿Qué claro. significa? Sí. ¿Que sales más veces que en recomendados? Y es un clickbait impresionante. Ahí está. ¿Y cuál es el problema? Que no podemos abrir en ningún otro nicho, como por ejemplo en Radio Digital, que es nuestro nicho, porque está ese vídeo tragándose tres cuartos de todas las visualizaciones de la semana. Hostia. Entonces, para mí Hostia. que estoy intentando Hostia. yo hacer SEO del YouTube es inviable. No, el de el de hablas mierda, brother. Hablas eh... basura, brother. Hab... Ah, era basu basura Hablas basura, brother espérate, espérate Es que lo tengo súper metido en la cabeza Espérate No, lo ha borrado Lo ha borrado Lo ha borrado Lo ha borrado, ¡Lo ha borrado, <ríe> lo ha borrado Se ha tragado sus palabras GG, hemos ganado Victoria Moral No, es... <risa> lo ha borrado tío. Victoria Moral, chavales Victoria Moral No, no, no. no. Los haters. Pero sí que hay sí, algunos sí. Que se están comentando a sí mismos Y tal y... <risa> Se están comentando Ay, a sí mismos Hostia Madre mía Bueno, entre Compraos una vida Compraos una vida Pero vamos Es maravilloso También te digo También te digo, Que igual El problema es el contenido, porque de estos últimos 28 días, el segundo vídeo más visto es... Es... Eh, espérate cómo se llama este vídeo. El, el de los altavoces. El de los altavoces, que es Reciclando un sistema 5.1 y luego le puse el modelo de los de lo del amplificador. De pues yo no sé qué estoy haciendo mal, la verdad. <risa> pues no sé. Igual, el sea, igual todo. Igual el turboseo ese del que hablas todos pues los no días pues no funciona. No funciona. Ah, pedir no... explicaciones no... a Alex Habrá a, que pedir explicaciones. explicaciones. Yo sí. lo dije, que el turboseo era una mierda, que lo que había que hacer era poner <risa> contenido bueno. Sí. Borja y yo hacemos Vamos contenido bueno contenido. y ahí está. Hay, Vamos hay a que hacer, hacer contenido. contenido bueno y hay que hacer contenido polémico. Mira, eh, te iba a poner el no ejemplo... Me, no me digas eso porque peto el YouTube a vídeos de ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no comprarte esto? Top 10 Mira te, Solamente oh, dos sí. cosas Te voy a hacer la básica Que esto Tú sabes quién era Rockefeller ¿Te suena? Rockefeller decía bueno es un empresario magnate americano y tal decía sí. que no existía la mala publicidad que si te hacen publicidad todo era publicidad todo era publicidad, ¿Todo ¿Todo publicidad? Que, que sepan de ti lo, lo peor no es que te odien es la indiferencia que no sepan de ti Eso es. entonces eh, hemos empezado antes este streaming antes de darle al, al directo y, y te he recomendado un, docu un documental que evidentemente como, como Gen Z no vas a conocer Perdón. que es el señor Ruiz Mateos maravilloso documental maravilloso entonces aquí todos los que están eh, viendo escuchando este streaming y no sepan quién es Ruiz Mateos se ha hecho un, bueno se han hecho seguramente varios documentales al nivel de Jesús Gil, otro señor personaje el que quizás no conozcáis y le hicieron un documental una serie en, en, en HBO pero bueno, eh, en este caso esta la he hecho en RTV Play, así que no hay excusa porque es una aplicación gratuita de televisión española. Son eh, cuatro vídeos. Son todas de... partes y con voz bastante potentes pero sí. No, yo, yo lo he visto eh, bastante bueno, bien, yo, pero bueno. Yo lo he visto todo perfecto. Pues eh, son, son cuatro episodios de 40 minutos te explican un poco el fenómeno Ruiz Mateos, que fue el primer bueno, viral español cuando no existía internet, <risa> pero ese tío habría sido meme todos los días. Te, te <risa> explican el, el fenómeno partiendo del punto en el que. Eh, o sea, podrías hablar de la parte de antes, de cuando empezó a montarse su imperio rumase y tal, pero mmm, va a ese rollo, a lo de ¿por qué este señor tuvo tanto éxito después de que el Estado le expropiase una empresa multimillonaria? Pues porque el tío la liaba en de, televisión. De hecho creo que en el documental intervenía Willy Rex, ¿no? O sí. Willy Rex eh, o Aaron no, Play. Espera, o, eh. ¿Qué? ¿Ahora También interesado. Aaron Play. Desde, desde me el punto de vista de cómo sería hoy en día, desde el punto de vista de, de las redes sociales, de los memes, sí. de todo, todo, todo, de cómo sería o cómo interpretaría hoy le, le, le traen al documental para que interprete aquellos hechos y diga qué pasaría si esto hubiese sido hoy en día, o sea, M qué habría pasado. M Entonces le, le dan M todo un en redes. Todo un punto. Baneo de tweets también, también, no. también, también te digo dos cosas. Una, lo que nos dice Cascabours en el chat, que es que a es partir que de ahora que... insultemos a alguien sí. antes de iniciar sí, el no. streaming. Sí, si el insulto de hoy viene para. Nueva <risa> no, así... no sección, el insulto de hoy. El insulto de día es para. Yo lo veo. Insulto de hoy. Y por cierto, por cierto, tengo que acusar a alguien. Adiós. Andoni... El insulto de hoy. <risa> Andoni Aranguren. Sé que nos estás viendo. <risa> sé que estás ahí. No sé cuál es tu nick porque igual es el cascabués este, no tengo ni puta idea. No <risa> Así que, revélate. Porque sé que acabas de comentar en el polémico vídeo de YouTube. Ha comentado, ha comentado... Exacto, exacto. Ha comentado, haced caso a Íñigo, que sabe. Oh, ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias. Todo perfecto. Bueno, total, que ya no te pueden dar dislike, pero aún y todo... Oye, que igual ni, ni tan mal nos venía. Gente, si vais a poner comentarios de odio, a nos no dad la cara. Efectivamente, sí, sí, sí. con nombre. la cuenta main. Venid, pero con la cara destapada, hijos me de me puta. puta. <risa> y con la cuenta main, eh, que no os quiero ver. Con la con, cuenta main la cuenta que, que os la que tiramos, tiramos abajo. Efectivamente. De, de, de, de, de, ¿De qué es esa frase? Eh, de verdad, un pavo vale. con gafas muy loco. Sí. No, no, es un meme. hostias Venid, venid a daros de hostias conmigo, pero con la cara destapada, hijos de puta. ¿El chocas? No! El Chocas, bua, el chocas es otro, el Chocas es el Habrían dicho que es el Chocas, que han dicho que es que no, aquí es, No, es que es un tío que es en plan mayor con gafas... Eh, bah, no sé si va a un hacha en la mano o algo el pavo. Pues, eso. pues igual sí. No Como no sé el meme que... ese de dónde está que yo la vea. ¿Alguien sabe quién es ese tío? Pues nadie. Pero es <risa> que aparece un día y ya está. Todo el mundo usa ese sí, meme. Eh, por cierto, Cascabuel y es bien Confirmado, ¿eh? ha dicho? He Confirmado la moncloa. No me escondo. No se esconde, bueno, depende. Depende, depende, depende. En fin, eh... no tenemos música, ¿qué está pasando? No tenemos es música, perfecto. ¿Qué es esto? Siguiente esto canción. Esta no puede ser. El siguiente <risa> Venimos a hablar ahora de la obra de arte, la eh, in, es que no tengo palabras para describir esto, es, es impresionante, verdaderamente. Razer Sefir, ¿alguien le suena? Razer me suena. Razer te suena, efectivamente, ¿de qué te suena Razer? Razer. No sé, fabrica cosas de tecnología, fabrica cosas? De videojuegos... ¿Fabrica? <risa> ¿Fabrica? No, fabrica teclados... Son, son emprendedores, hacen cosas. <risa> ¿Hacen cosas? <risa> Otro meme. Fabrica teclados, fabrica ratones, vale, pues ¿sabes qué ha fabricado? ¿Qué? Una mascarilla. Ah, vale. Una mascarilla, vale. Tú dices, tú las mascarillas que conoces, ¿cómo son? Pues no sé, normalmente son de, de, de tela o de las que, de, de, de, que son de... es la FF3? mascarilla más innovadora que conozcas. No lo sé, vi una vez que una que se encendía con lucecitas o así, ¿es esa? Razer Sefir, yeah. efectivamente. Eh, ¿Qué es esto? Es una mascarilla que tiene... Dos ventiladores. RGB personalizable externo e interno. Con sellado de silicona. Lo puedes controlar todo desde el móvil. Dos velocidades... <risa> y, y una bocina que suena a la cucaracha cuando le das. O... No, vale, básicamente tiene filtros. Eh, tiene filtros que, a diferencia de las mascarillas quirúrgicas que duran cuatro horas o las FFP2 que duran ocho, eh, duran tres días. Filtros se llaman N95 de doble sentido, es decir, para adelante y, o sea, y para afuera y para adentro. O sea, no tiene esto de que, no, estas son solo hacia afuera, estas son hacia adentro no. Eh, velocidad de ventiladores ajustable entre 4200 y 6200 A ver, RPM. a ver, a ver, para, páralo, ¿Qué? páralo, páralo ¿Qué? todo. ¿Qué? Ventiladores... En una mascarilla. Efectivamente. ¿Para dos. qué? Para nada. Para idear Pero para, a ver, que la gracia de la mascarilla para es que no entre y salga sí, nada. Pero que tiene filtros, te he dicho. Pero pero, pero pero que la gracia de la mascarilla es que no salga ni entre nada. Te he dicho que tiene filtro Bueno, aquí. Yo que sé, para que <risa> <¿Qué> no te <risa> ahogues, hay gente que <risa> lleva <risa> la mascarilla y <risa> se ¿A ahoga con un ventilador. Aquí... <risa> no, no, no. Cuando Están haciendo las preguntas importantes. RGBTM, RGBTM, efectivamente. Claro, efectivamente el RGTM más calidad tiene wifi incorporado no tiene wifi incorporado pero da igual porque puedes controlar el RGB ojo externo porque los ventiladores tienen RGB y el interno para que se te vea la cara todo el rato porque es transparente eh, los puedes controlar con el móvil madre mía. Luego, ¿cuántos DPIs tiene? DPIs ninguno, pero tienes la velocidad ajustable de. Lo ponen literalmente ellos. De si te gusta más aire o menos, 4200 o 6200 RPM. Los ventiladores, obviamente, se gasta más rápido con 6200. A mí me ha hecho gracia el, el, la errata de Andoni que ha puesto. Es accidental Ali, mascarilla LGB. LGBTI. <risa> LGBT A ver, lo, lo RGB <risa> es prácticamente el Oye, una, una duda, ¿todo esto tendrá batería o cómo se carga? El... Eh, se cargan los ventiladores y los filtros se cambian. Vale, ¿pero entonces lo tienes que poner a cargar trabajos. por las noches como tu móvil? Eh, sí, más o menos, sí, más o menos. Joder, sí. qué, más trabajo, o qué trabajo, ¿eh? eh o sea, de todas maneras, eh, tiene... ¿cuántos, ¿Cuántos FPS extra dan Ardospidar? Eh, yo creo, yo creo que te da 85 por lo menos, <risa> y Mal, te da la, la, la vida en 8K. Sí. Puedes ver la vida. <risa> y, y lo peor es que venderán No, no, no, money. esto es lo mejor de todo eh, Tiene sellado dual de silicona delantero y trasero Es decir, atrás, la mayoría que conocemos son O que te la pones en las orejas ¿Ah, O sí? que tienes atrás justo para enganchar sí. en un cacharo raro sí. Vale, pues tiene dos arriba y abajo en la trasera Y silicona delantera, es decir No va a entrar el COVID por ninguna parte Santo <risa> Bueno, con los de ventiladores y por, y por ninguna parte eh, nada. Luego, lo de las luces ya lo hemos, ya lo hemos comentado eh, Cosita, detallito Los filtros, eh, cada uno te dura tres días El pack de 10 son 30 dólares Estadounidenses Es decir, te sale más o menos Parecido a un pack de mascarillas quirúrgicas Parecido No sé, yo habría que hacer la matemática Más o menos Que al cambio son unos 26 pavos Y la mascarilla como tal ¿Alguien de aquí no ha leído ya el precio? Yo ya lo he leído, sí Vale, son 100 pavos 100 dólares 87 pavos Yo me esperaba más De hecho es que salió a más Salió a más y la gente se quejó Salió a 150 más los filtros Pero se bajó como detallito, eh, sinceramente, esto, esto es brutal O sea, esto es el futuro el, el único problema que tienen es que llegan tarde de cojones Porque las mascarillas claro. ya se están quitando en todas partes De hecho, nos estáis viendo la cara Bueno, a, a, a, a lo mejor en China siguen con ellas Tú, a, Al aquí revés, en, España. En, China donde, en China fue donde antes se piraron Sí, pero incluso antes del COVID Quiero decir que en China utilizaban mascarillas ah, sí. Por el tema de la contaminación sí, sí, sí, sí, sí. y demás claro, historias pues, sí. Sí, sí no. yo creo que ahí tiene nicho de mercado, Ordazzer Ahí tiene bastante nicho de mercado De todas maneras, eh, sinceramente, a mí me parece brutal Y llevo esperando esto desde que salió el proyecto O sea, que antes no sí, se llamaba... Eso no, y la nevera de Xbox, ahí La hay. nevera de Xbox ya ha salido eh, Que antes no se llamaba Razer Sefir Se llamaba eh, Project Hazel ¿Por qué le han no, cambiado no el nombre? Yo qué coño, si es Razer me acuerdo de cuando... De hecho, cuando yo lo conocí como Project Hazel Me acuerdo... Eh, esto lo anunciaron en el E3, en la mascarilla de Ordazer, sí. Yo estaba ahí, tom tomaba por la noche, así uh, Tío, qué puta mierda <ríe> <de> razón, así, <ríe> Vi la presentación de Racer ¡Oh, mascarilla! No, pero sí que es verdad sí que, es verdad que mi, mi entusiasmo fue equivalente al tuyo con el Gran Turismo Sí, sí O sea, yo estaba en plan te... videojuegos nah. ¡Mascarilla no. de Razer, vamos! Y luego te mensajé. También, también, también, también bueno, bueno, pero la pregunta importante, la que hacían Andoni ¿Tiene disipador térmico masivo o esto va con refrigeración líquida? Eh, va con refrigeración, pero líquida no, te he dicho que son ventiladores pero, es que ventiladores es una mascarilla, no entiendo nada. Ventiladores <risa> es una mascarilla, claro que sí, para que puedas ir a clase y cuando alguien te esté molestando, dices, no, es que están hablando atrás en clase muy alto. Vale, pues pones tú los ventiladores a 6200. Sí, <risa> y ya está. <risa> sí, y ya está. Sí, no, sí, es sí. que como te no hace nada de ruido, es como un Tesla. Ah, vale, eh. O sea, es que no hace ruido. Es como, quiero molestar, no puedo. ¿Y se oye como cuando te pones, pones un ventilador delante y suena eh, No, no, no, porque de hecho, aparte de toda la pesca, una cosa que no comentan aquí y no la comentan, no sé por qué, los ventiladores, aparte de ventiladores, tienen altavoces integrados. Para que se te escuche la voz, por favor. Yo quiero el filtro de Darth Vader. Pues Espérate que no puedas ponérselo, ¿eh? Espérate que no puedas ponérselo, que... Espérate que alguien haga un moz espérate. Espérate. <risa> mod. Literal, brutal. Eh, absolutamente impresionante. Vale, me ha comprado, ya está. A mí también. ¿Qué vamos, qué vamos, qué ¿Qué vamos vamos ¿qué vamos vamos, vamos a intentar seguir rápido eh, Lo primero que tenemos ahora es Elden Ring ¿A ¿Alguien le suena Elden Ring? Eh, ahora sí Vale, pues Elden Ring eh. no, ver, He visto la beta, he visto a la beta. A tope. Elden Ring es Dark Souls 4 Solo es que le han puesto otro nombre O sea, ha habido una beta eh, mediante inscripción Cerrada En la que había una cantidad de horas determinada Ya no es lo mítico de que sacan una beta y no Pues la beta dura 5 días No, no, no Es que había unos espacios de servidores abiertos En los que aquí coincidían 2 días a las 7 de la tarde Y otros 2 a las 2 de la mañana y pues tenías dos horas para jugar al juego Joder. Es decir, la pruébalo eh, Es el sucesor de los Dark Souls Directamente, eh, con rasgos del Breath of the Wild Y la fecha de lanzamiento es el 25 de febrero de 2022 Que si no me equivoco, se ha retrasado esto también Es decir, mm. a ese día ya, ya me imagino todo, a, a toda la gente y en en la no-hit en dos horas Ahí está sí. eh, Desarrollado por From Software Y el objetivo del juego es llegar al círculo del Elden Y restaurar el árbol tomando el papel de un silud Es decir, Dark Souls eh, Estará disponible para Play 4, 5, Xbox One, Series X, S y PC y es eh, Un Nuevo Mundo, creado por Hireta Miyazaki, Miyazaki creador de los Dark Souls, eh, que en este caso pues tenemos en las Tierras Medias. Y una cosa muy curiosa es que en la ciudad, creo, de este sitio, creo que es la ciudad, se llama Marika, o Marika, o no sé cómo se pronuncia. Pero sí, no, se yo, llama yo, literalmente eh, así. Sabemos cómo se pronuncia. Se dice vale. M-Palabra. M-Palabra. <risa> la M-Palabra. <risa> eh, no, no, eh, ahora ya no pueden la M-Palabra, porque dices que es la ciudad del Elden Ring y claro. ya está. Solucionado. Eh, bien. Bien pensado. Ahí bien está. pensado. Eh, y también está un poco el mundo diseñado por George rr R. Martin, a lo mejor a alguien le suena. No, no, literalmente, espérate, literalmente estoy teniendo que permitir un comentario donde... Eh pone pones eh, la ciudad de Marica y efectivamente te tengo que dar a permitir sucesora de sucesora de en la puta de estudio Ghibli efectivamente es que, es que maravilla o sea, tío esa película si es lo el como el casado también madre mía cómo estamos bueno eh, lo dicho que el mundo también está hecho por George RR R. Martin escritor de diversas obras entre ellas canción de hielo y fuego eh, y básicamente Entre ellas, no hay nada que no, que no sé Entre no, ellas, no, yo lo digo no, como no. detalle Y no uno de los, de los detallitos es que Al ser un sucesor de los Dark Souls Es el primero que tiene mundo abierto Y pues mucha gente ha creado contenido en Youtube Así que podéis ir a verlo, nosotros no Porque no nos hemos registrado para la beta Pero oh, eh, oh, oh, oh, oh. Tampoco sé si nos habrían dado Pero bueno Nos eh, porque... <ríe> habrían dado dos ya no, no, no, no, no, no, no. <risa> que Esperando el virus de Chuzo Montero de la nojita Pero bueno, eh, dicho esto, pasamos a Vietnam ¿Vietnam? ¿Sí? Vietnam Me no siento las piernas ¿Cómo que Vietnam? A ver Vietnam, eh, tenemos dos noticias de Vietnam Vietnam, AK, Salvador League of Legends Bueno, bueno, bueno AK LOL bueno, bueno, bueno, bueno, eh, bueno. Lo primero que tenemos voy, es la nueva aquí, serie de LOL Yo me voy de aquí La nueva serie de LOL, que a lo mejor a alguien le suena arcane, Arkane, arc como te dé la gana llamarlo eh, se estrenó el 7 de noviembre, los primeros tres episodios van a ir en tres packs, eh, el 7 de noviembre el primero, eh, y luego te hemos tenido el 13 de noviembre el segundo, y el tercero se estrena lo que para nosotros es este domingo, el 20 de noviembre. Eh, son tres actos en los que se, se ve la historia de diferentes personajes, son episodios creo que son de 40 minutos, y pues eh, la historia se desarrolla en Pivotelizón, que son dos ciudades completamente enemigas. Eh, ¿Por qué? Por la creación de Hedge que las... Son básicamente las cajas de recompensa de dentro del videojuego eh, Que es un método, aquí en la historia Mediante el cual cualquier persona es capaz de controlar la magia Sin más, como detalle uh -huh. eh, Y la historia trata sobre personajes Mayormente se le ha dado importancia a los tres episodios Entonces cualquiera te va a decir No, va de bee y de Jinx Pero no solo, también va de Caitlyn, Jace o Victor Si no suenan los personajes, os falta entrar al LoL A ver los más de 100 personajes que tiene eh, y básicamente los primeros tres episodios se desarrollan en la relación de estos primeros dos que hemos comentado Siendo hermanas y completamente opuestas porque Jinx está un poco loca y Vi quiere salvar el mundo Y Jinx pues a lo mejor, o sea, sí Jinx lo quiere un poco reventar, que se diga eh, Algo que comentar, Salva, tú que eres un poco más puesto en Vietnam eh, hombre, me he visto los, los primeros episodios. No voy a hacer spoiler y espero que no hagáis eh, vosotros spoiler porque si no porque si no, os rastreo la IP. Ahora, <risa> no, he dicho, no, no, no, no. ahora dicho eso, eh, he visto los, los primeros episodios y el, la, la serie es cojonuda. La serie es cojonuda en, tanto en a, animación. Sí, eh, la animación sí que está muy lograda, eso es verdad. Sí, y en cuanto a historia, bueno, tocará ver cómo se desarrolla, se desarrolla el tema, pero es mucho más interesante de lo que yo creía. Yo no esperaba mucho, la verdad, de, de Arcane, pero, pero me está sorprendiendo muy gratamente. Muy gratamente. Eh, los tres primos, básicamente los tres primeros episodios van, eh, tratan sobre la infancia de Levi y Jinx y, y no digo más. Esa es. Eh, Cascades, ¿no hay ciudades con nombres ofensivos en Arcane? Pues no que yo sepa, pero no te preocupes que el flameo lo tienes con Jinx pegándole a un muñeco. Eh, y luego Place dice que solo le interesa por las cápsulas que dan para el LoL. Me parece, me parece una razón muy válida y muy Hombre, misterioso he que me cuentas. <ríe> Aparte Madre de eso, mía. segunda noticia de League of Legends. Eh, los juegos de Riot pasan a Epic. En Epic Games, en el Launcher de Epic Games, se pueden descargar ¿Cómo? Esto, es, esto es el futuro, chavales esto, esto, esto, eh, ¿Eso no me lo has contado, Esca? Eh, pues ahora ya lo sabes eh, Los juegos se pueden descargar ahora desde el Launcher de Epic Games A pesar de que al descargarlos se nos instala automáticamente el Launcher de Riot Pero aún así ¿Qué? los podemos jugar desde el, el Launcher de Epic O sea, tú le puedes dar al botón y se te abre el juego eh, oh. Los juegos actualmente disponibles Los cuatro de Riot, League of Legends, Teamfight Tactics Que antes era un apartado dentro de League of Legends, ya no, esta parte eh, Legends of Runeterra y el ya conocido Valorant eh, por el momento no hay integración con el sistema de amigos De ambas plataformas, porque Epic tiene su sistema de amigos Y Riot tiene el suyo No hay integración, pero oye, es un avance bastante potente Y también se introducirá una skin de Jinx En Fortnite, es decir, se la acaban de cargar eh, sí. Epic también está planeando Una colaboración con PUBG Exactamente. También. Y Steam ya ha fichado por el próximo juego De Riot, Ruined King a League of Legends Story A lo mejor os suena, pero todavía no hay mucha info eh, por último, todo parece estar ligado al ya mencionado estreno de Arkane, la serie animada de League of Legends en Netflix, y que Riot pues, está pasando a, a gente que tiene eh, más potencia en sus launchers, que él, porque sí, sí, el launcher sea, de Riot Games no lo conoce ni su madre. O sea, literalmente, el Riot está moviendo una cantidad de fichas con el estreno de Arkane. Yep, esa era la idea, yo creo, en verdad. Que han hasta, hasta, han lanzado, hasta han lanzado un menú en el Burger King en eh, no Dios, Dios, Dios Pero de mi vida. Es que, ¿por, por, qué, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque Burger King, sí. Eh, Menú de Jinx y simplemente te viene una pegatina. Eh, te viene una pegatina. No, no no no no, es... no, no, no, no, no. Espérate, espérate no, que voy a hablar a con propiedad. Vale, ahora con Porque sí. el hombre misterioso lo ha comprado hoy. De hecho, es que estoy a esto de. Llamarle. El menú de Burger King. Es que estoy a esto de... Espérate, espérate. Íñigo, no tenemos mucho tiempo, also, no, no, no, no. Me, me da igual, dos minutos. Me da igual. Vale, vamos, vamos a hacer tiempo de mientras. No, eh... no, no, no, no, no, no. si sí, ya lo tengo aquí. Hombre, lo tengo en llamada rápida, ¿tú qué te crees? Hostia. No, sí. falta sí, que le coja. he comentado algo interesante? Sí, hemos sí. visto que. Se vaya sacando también otro juego, que es el hashtag Maigen o algo así. Un, un juego momento. de ritmo. Un claro. momento, un momento, a ver si nos coge. Vamos a hacer una pausa intensa dramática. Pausa dramática. No me coge, hijo de puta. Como me estoy muriendo, ¿te imaginas que me estoy muriendo? Pues el pues problema será del hospital, no de él. Sí, no, <risa> eso se, no, se lo padre. decía ya a mi padre. Si me estoy muriendo ya, voy a llamar a urgencias. Claro, ah, sé, no, pues Alde, tenemos todavía, no tenemos la eso. Si lo tenemos luego, lo, lo metemos en, en programa. En el post. En el, sí, post. En el post. Eh, sí. eh, post. Vale, y dicho esto, pues pasamos a la última noticia. Que eh, sé que no está puesto como tal, pero me gustaría que la presentase Borja Arbosa. ¿Yo por qué? Porque quiero. Vale, pues nada, pues Harry Potter Wizards Unite cierra, es decir, el juego que si no lo habíais conocido hasta ahora como servidor, que había escuchado un poquito de ello, que es básicamente el Pokémon GO, antes conocido como Ingres y posteriormente conocido como Ya me da igual, pues, <risa> <risa> lo, han, lo han convertido en un videojuego de Harry Potter, pero parece ser que no, no, no lo ha petado, no ha ido muy bien. Entonces en enero de 2022 desaparecerá, previamente se dará final a la historia, se celebrarán multitud de eventos especiales y, como digo, la razón es simple, que es que mmm, no, no hay gente la cantidad de jugadores no es suficiente para costear su mantenimiento, que debe de ser caro el, el mantenimiento. Todos esos servidores para... Un los juego servidores que, al menos. Que sí. tienes que jugar ahí en, en realidad... Sí que eh, es aumentada. verdad que en su, momento exigía, en su momento exigía mucho porque el móvil ahora cada vez más fino, pues hay ciertos componentes... Eh, había uno que era, creo que era el giroscopio que pues mm. muchos móviles ya no lo traen, porque son muy finitos, entonces no te entra un giroscopio. Y... y te exigían un giroscopio y si no funcionaba medio pocho, de hecho a mí me lo exigían el móvil antiguo, y ya en plan, mmm, pues no, entonces había, había demasiados problemas, aparte la interfaz no era nada clara, sinceramente. Pero con esta noticia, por cierto, tendría que ir la otra noticia, que es que a la vez que cierran Harry Potter Wizards Unite, van a estrenar dentro de poquito, no sé exactamente cuánto es poquito, eh... eh... Pikmin, Pikmin Bloom, que es básicamente Así. ingres en Pikmin. Ya está. <risa> Ahora explicaros lo que es Pikmin. ¿Qué carajo es Pikmin? Pikmin ah, es, una, es una... Uh, ¿eh? Pikmin Go. Pikmin Go ah. Es que de toda la vida se llamaba Go, o sea, Harry Potter. O sea, Harry Potter. Eh, Pokémon Go. Luego salió Harry Potter, Wizards Unite, no lo conocía Harry Potter, Wizards Unite ni su madre en su casa. Harry no. Potter o sea, Go. Harry Potter Go. Y ahora será Pikmin Go. <risa> eh, pues sí, básicamente. Y será The Pikmin, Witcher Go, que eso existe. Pikmin, Pikmin es una franquicia de, de Nintendo que básicamente son muñequitos chiquititos, chiquititos que hacen cosas. Así que... Muñequitos, chiquitos que hacen cosas Me bueno, encanta Pues si queréis jugar al Harry ah, Potter qué. Antes de que lo retiren de ahí El juego Daos dejará vida. de estar disponible En la Play Store, App Store y Galaxy Store El 6 de diciembre Y los servidores se apagarán el 31 de enero. Así que corre, No Daos vida Que Caes directo, directo Directo, directo, directo, directo, directo, directo, directo de Harry Potter <risa> Directo del Harry Potter Go Por la puta calle Por la puta calle <risa> <risa> en fin. Eh, luego, aparte de eso, eh, la Papá. mayoría de limitaciones van a desaparecer en lo que quede tiempo. Porque nosotros estamos grabando Estoy y se está emitiendo Estoy a día 15 de noviembre. Os quedan 20 días descasos para jugar a esto. No, para descargarlo para descargarlo, para, para descargarlo. para descargarlo y jugarlo. No, no, para descargarlo tienes eh, casi 20 días. 21 días. Ya sí, está fin de año. Pero para... O sea, te quedan de mes y medio. Sí, pero no, o sea, no se va Vaya. a cerrar el juego el, el mismo día que cierran los servidores. Se no, no, no, no. Los no. servidores apagan el 31 de enero. Tienes no, no, el mes de enero, el mes de diciembre y lo que te queda de este. Eso es. Si vale. tienes el juego descargado, tú vas a poder seguir usándolo. ¡Descargad el, el juego! Efectivamente. <risa> eh, la mayor limitación es van a desaparecer en lo que le queda de tiempo. O sea, eh, el tema de los regalos, que también era muy típico en Pokémon GO, de puedes enviar regalos, puedes enviar regalos, puedes abrir los que te dé la gana no hay límite. Enviar los que te dé la gana no hay límite. Eh, el tiempo para hacer pociones se reduce a la mitad. Eh, aparecen mil mierdas más Mil elementos Complicados de Conseguir más Y se sube de nivel 5 veces más rápido En resumen Niantic ha hecho un speedrun De este juego Speedrunead el juego ahora Porque os lo vais a pasar eh, <risa> Aparte En palabras de Niantic eh, No todos los juegos Están pensados para durar eternamente Pero no os preocupéis Os damos uno nuevo vale. eh, Y aparte recomienda a los jugadores Gastarse sus monedas Antes del cierre del juego Porque no va a haber Más devoluciones Más allá de los que, de los que exija la ley Y ahí vale. es donde entra Borja Arbosa. Sí, Uy, claro madre, sí. Él es la, la ley la, Lo que le exige pero, la ley bueno, Es bueno, 15 bueno, minutos Bueno, bueno, bueno, <risa> bueno no. Orden y, en la sala. y se para. van a cerrar las, las cuentas de redes sociales por lo que va a quedar lo que viene siendo ningún retro del juego más allá de los gameplays que haya hecho la gente o el contenido que se haya creado fuera de las redes eh, oficiales en fin pues eh, con esto vamos ya a la entrevista con esto vamos ya a la entrevista ¿a quién entrevistamos hoy? que ya lo hemos hecho antes pero da igual recuérdanos bueno ya, ya lo dices tú después así que yo no voy a decir adivino nada. pues vale, para adelante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 hagáis que una vez más flipando con, con la sintonía con la rave party de lunes en vez de de viernes <ríe> en fin eh, pasamos ya al final del programa como siempre dar las gracias a Miquel por el trabajo que hace en la producción gracias producción Íñigo eh, gracias por hacer la edición las cosas toda la pesca no sabéis lo que me queda hoy Ah, pues, pues pues la verdad que bastante, porque además es protito. Eh, y como siempre, bueno, como, como siempre, no, eh, Villalba no ha estado con nosotros, pero ha estado en el chat, gracias por estar. Gracias a toda la gente del chat, porque sorprendentemente hemos tenido una media extremadamente alta, con 9, 10, 11 personas. Eh, y gracias por acompañarnos, como siempre, eh. como siempre. No, como, como siempre, no, porque no están siempre, pero da igual. Eh, más ilusión eh, Borja gracias por estar con nosotros siempre os acompaño en espíritu está mi voz ahí la suscripción, la suscripción me meto y en el, y el chat chat, el chat está o sea, porque además que te, damos, que sí. te damos o sea, contenido para cuando vuelves tú de, de, de tu sitio ¿Qué, ¿qué sería de mis viajes sin vosotros? de verdad qué bonito estamos al lunes a ver qué hago yo el resto de la semana <risa> <risa> claro es que estas esta ya no, nos puede, no te podemos acompañar en espíritu mientras <risa> haces tus viajes porque estás tú aquí ahora ahí está, ahí está. y tienes que volver el miércoles <risa> <risa> Dios mío mi vida en fin gracias por estar con nosotros, en principio ibas a venir para Alforza pero aquí estás, con nosotros, sí, sí, sí. aguantándonos final, como siempre, me he quedado Agre agradecido con la invitación, eh, gente a ti por venir, porque además te he avisado con un margen prácticamente nulo, sí luego tengo que ver como luego tengo que ver cómo juega eh, Seri. ah, un, un, ahí un está torneo. y gracias a por venir cualquier. Becario, gracias muchas, por venir muchas de aquí, aquí te tendremos aquí para, de nuevo para el banquillo constantemente. Sí, aquí te tendremos sí. de nuevo, a ver, las cadenas siempre sí, sí. están ahí guardadas Igual que en la temporada anterior Joder. Me ha soltado un poco sí. <ríe> y como siempre, gracias también a, a los oyentes por estar hoy con nosotros Efectivamente, Miquel, se acabó lo que se daba Así que, como siempre, ahora sí Más noticias, eventos, curiosidades Y entrevistas dentro de muy poco Nos vemos